Comunitarios del Caimito en el distrito municipal de Zenobí denunciaron el visible deterioro de sus calles, esto ante la mirada indiferente de las autoridades. Señalan que a esto se suman otras demandas como el agua potable y el servicio de energía eléctrica. Aquí tenemos muchas situaciones. Mayormente, ¿qué les puedo decir? Aquí estamos, nos sentimos abandonados, desahuciados. ¿Qué pasa? Aquí vinieron estos días por la queja y toda, por toda la lucha que hemos hecho. Eh, vino el síndico y mandó un greda y eh, guayó todos los callejones. ...o sea, lo, lo empeoró... ...porque habían unos callejones... Que, ...que por lo menos tenían una piedrecita arriba... ...vino un greda y lo que hizo fue que la tiró al contén... ...o sea, que ahora están peores... ...después que hizo eso no ha vuelto más por aquí... ...comenzó un callejoncito ahí... ...que en, en el que yo vivo no hizo ni un 25% del callejón... ...o sea, lo dejó... ...empezado... ...como que solamente era hasta donde la gente de él... ...eso es lo que yo digo... ...porque de ahí para allá se olvidó y no lo terminó... ...entonces aquí tampoco tenemos agua... El agua de aquí es Salá, un agua que usted no la puede coger para bañarse. También el alumbrado. En diciembre vinieron el alumbrado y solamente lo hicieron allá, en la, donde, donde pasa la gente. Yo, porque eso es lo que ellos piensan, en, en, en la avenida allá, en la sabana. Para acá usted viene y cada 20 palos de luz usted encuentra una lámpara. Cada 20 palos lutos encuentran una lámpara. O sea, como les digo, estamos desahuciados. Ya no sabemos a quién vamos a recurrir. ¿Me entiendes? Porque la, la persona que nosotros tenemos ahí como síndico se olvidó también de esto. Es lamentable el caso. Cogerlo, o sea, decirte, cogerlo al de tema. ¿Por qué? Porque él es el alcalde de aquí. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.